Fundamental el teléfono móvil, ¿verdad? Podemos salir de casa sin las llaves. Bueno, ya me abrirá alguien. Podemos salir de casa sin la cartera. Alguien me invitará. Pero sin el teléfono móvil no se va ni, ni al cuarto de baño. Eso sí, lo queremos tener siempre cerca, pero hay consejos, hay truquillos que todavía no sabemos. Y para eso hemos hecho en Onda Color este video tutorial. No te lo puedes perder. Aquí estamos con un nuevo vídeo dedicado a consejos y trucos para el manejo del móvil. Vamos a ver algunas claves para hacer más ágil la escritura, más ágil incluso puede que más correcta. En primer lugar me gustaría que vayas a la eh, aplicación de aplicaciones de tu, de tu móvil, que en mi caso es el Play Store. Y ahí vamos a verificar que tenemos la aplicación Gboard. Mire Gboard. así. En mi caso yo la tengo instalada y me sale a abrir, pero en el caso de que te aparezca el botón instalar, pues por favor le das a instalar. Es una aplicación de Google que instala en tu móvil un teclado que tiene utilidades muy interesantes. Vamos a ir desrenando cada uno de estos consejos a través de la aplicación WhatsApp. En este caso yo voy a buscar la conversación que tengo conmigo mismo y me va a servir para ir haciendo las prácticas. Vamos a empezar por el principio. Esta tecla de aquí es la de mayúscula. Si pulsas una vez va a aparecer la primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas. Bien. Si lo que quiero es escribir todo el rato en mayúsculas, voy a, mantener una, voy a hacer una pulsación prolongada hasta que el teléfono vibre o haga un sonido o se quede la tecla de esa manera, como la flecha rellenada completamente. Y entonces todas las letras aparecen en mayúsculas. Mucho cuidado con esto porque eh, cuando estamos usando servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram u otros, o incluso un correo electrónico, si escribimos todo el texto en mayúscula, eso equivale a gritar. Y a lo mejor no lo sabemos, pero quien recibe el mensaje sí interpreta de esa manera eh, nuestro texto y podemos tener algún problema. Así que ya sabéis, si escribís todo el rato en mayúscula, eso significa no decir corazón, sino decir corazón. Volvemos a poner el teclado en su modo normal, que sería pulsando una vez y ya lo tenemos todo en minúsculas. Ahora vamos a poner tildes, vamos a aprender a poner las tildes. ¿Qué son las tildes? Bueno, pues es una cosa que muchas veces se confunde con los acentos. Todas las palabras tienen acento. El acento es eh, una manera de subrayar la entonación de una sílaba concreta de una palabra. La tilde es cuando ese acento es representado gráficamente por una especie de comita que se coloca en español encima de las vocales. Por ejemplo, la palabra que me gusta a mí mucho poner de ejemplo, corazón, no se escribe así, sino que se escribe de esta forma. ¿Veis la diferencia? En la última O hay una tilde porque en español, y eso es algo que no vamos a ver en este vídeo, existen unas reglas para colocar las tildes que indican que si el golpe de voz, ese subrayado en la entonación va eh, al final de la palabra, en la última sílaba, y esa sílaba acaba en N, en S o en vocal, pues entonces hay que poner una tilde. Vais a encontrar en Youtube muchos eh, vídeos y artículos eh, con recomendaciones sobre eh, cuáles son las reglas de, para poner las tildes en español. Eso nos llevaría mucho tiempo, así que nosotros vamos a seguir. ¿Qué es lo que me interesa ahora? Que si sabéis que una palabra lleva tilde, pues se pone de la manera que he indicado. La voy a explicar más despacio. Ahora, por ejemplo, con la palabra también eh, vamos a seguir usando el ejemplo de corazón. Yo escribo corazón y ahora sé que la o lleva una tilde. Es verdad que me aparece aquí el, el diccionario como que me está recomendando que use esta palabra que ya tiene almacenada. Pero vamos a suponer que no me hace esa recomendación. ¿Cómo se ponen los acentos, en este caso las tildes, manualmente? Pues lo que hay que hacer es pulsar de manera prolongada encima de la vocal que va a llevar la tilde encima, en este caso es la O, y me salen todos los tipos de oes que hay. Y yo, sin levantar, sin levantar el dedo, lo que hago es elegir cuál es el tipo de o que quiero, ¿vale? En este caso, en español sería esta de aquí. Las tildes están un poco como inclinadas hacia la derecha, ¿vale? No la confundamos con esta que es de otros idiomas o con cosas más raras, ¿vale? Aquí, corazón, acabado, nene. Así de fácil colocar las tildes. Eh, demuestra pues un conocimiento del idioma, una solvencia técnica, una buena presencia. Esto equivale pues ahora que muchos empleos se consiguen pues eh, o se buscan a través de correo electrónico o se envían cartas de presentación por correo electrónico o incluso a través de conversaciones de whatsapp con el empleador. Es muy importante colocar correctamente las tildes porque forma parte de nuestra carta de presentación. Es como, imagínate que vas a una entrevista de trabajo y vas en bata. Pues, oye, seguramente no te van a contratar. Eh, y si el proceso de selección requiere que escribas cosas y estás cometiendo faltas de ortografía todo el rato, pues seguramente ahí ese puesto de trabajo se te va a hacer cuesta arriba. Te va a costar mucho conseguirlo. Así que mucha atención a las tildes y los acentos. Pero más cosas, porque... Eh, es importante también prestar atención a las eh, reglas de puntuación o a los distintos signos de puntuación que existen en nuestro idioma. Por ejemplo, si yo escribo la frase Juan tiene una casa rosa y ahí acaba la frase, tengo que poner un punto. ...no sabéis el montón de mensajes que recibimos en Onda Color... ...de gente que no coloca puntos ni comas... ...y eso es un problemón... ...es un problemón porque muchas veces es que no nos enteramos... ...de lo que nos está diciendo la persona... ...porque los puntos y las comas sirven para ordenar el discurso... ...ordenar el texto y a veces nos ponen un párrafo súper largo, sin puntos ni comas, o con los puntos y las comas mal puestas, y es realmente complicado. De nuevo, insisto en la idea de antes, escribir correctamente no es una floritura de pijos, es algo necesario para que tengamos una buena presentación hacia los demás y para que pueda haber comunicación, para que nuestro mensaje llegue correctamente. Después de punto siempre, siempre, siempre se escribe un espacio él también tiene un perro blanco, coma, porque está aquí, después de coma espacio, también. igual que después de punto haga un espacio, después de coma espacio, un coche rojo y una bici verde y punto ahí tenemos correctamente escrito nuestro mensaje si queremos usar algún otro signo de puntuación podemos acceder rápidamente a ellos pulsando de manera prolongada en el punto veis y aquí tenemos los paréntesis el punto y coma los dos puntos incluso la arroba, las comillas abrir preguntas cerrar preguntas aquí está todo voy a utilizar este mismo mensaje que he escrito aquí lo voy a copiar y lo pego vale lo dejo ahí sin, sin enviar vamos a hacer algunos trucos bastante curiosos que tiene WhatsApp supongamos que yo quiero destacar la palabra eh, un perro blanco ¿vale? lo voy a destacar en negrita, ¿qué significa en negrita? en negrita significa que en lugar de aparecer la palabra perro blanco con el trazo normal de, la, de las letras pues va a aparecer con un trazo más gordo, como si hubiéramos usado un rotulador que tiene una punta más gorda y es una manera de destacar esas palabras, eso puede ser útil en diferentes contextos bueno pues vamos a para hacer eso vamos a coger Vamos a colocar el cursor justo delante de un, ¿eh? pegadito a la U, ¿vale? Y vamos a buscar el asterisco, a ver si lo encuentro por aquí, el asterisco no está, el asterisco está, pulsando la numeración, aquí, eso. es. ¿Veis? Está pegado el asterisco a la palabra, a la letra U, en este caso. Y el final del texto que quiero destacar va a ser la letra O. Entonces ahí también, a la derecha de la O, sin dejar un espacio, coloco el asterisco. ¿Ves ya cómo aparece? Aparece en un trazo más gordo, en lo que se llama negrita. Pues ya le puedo dar a enviar. Importante que el asterisco esté pegado a la palabra por la izquierda, la primera palabra por la izquierda y la última palabra que queremos destacar, el asterisco, tiene que estar pegado por su derecha. Si dejamos un espacio ahí en medio, el WhatsApp nos va a hacer cualquier otra cosa menos lo que queremos. Vamos a seguir contando cosas de la vida de, de la gente, que se está poniendo muy interesante esto. Ahí tenemos Juan y ahora vamos a suponer que en el mismo mensaje yo quiero um, contar algo sobre otra vecina, sobre, sobre asma, por ejemplo. Para seguir escribiendo en un párrafo distinto sin darle a enviar un mensaje nuevo, le doy aquí a esta flechita, ¿veis? Que es como va para abajo y a la izquierda. Eso significa salto de línea. Si le doy una vez, le doy otra vez, dejo ahí una línea en blanco y puedo seguir escribiendo. Asma es la vecina de Juan. Todo el mundo sabe también enviar notas de voz. Se hace con este icono de aquí, que lo pueden mantener ahí fijado. Y entonces dice, Juan tiene una casa rosa, él también tiene un perro blanco, un coche rojo y una bici verde. Asma es la vecina de Juan. Y le vamos a enviar y tenemos ahí nuestra nota de voz. Lo pueden mantener ahí fijado. Y entonces dice, Juan tiene una casa rosa, él también tiene un perro blanco. Es la vecina de Juan. Bien, Hasta ahí la nota de voz, perfecto. Menos gente sabe que se puede dictar a, a WhatsApp. En realidad se puede dictar a cuando estamos escribiendo siempre que estemos utilizando la aplicación que hemos instalado antes, la, la Gboard, la Gboard. Un teclado que tiene aquí, ¿veis este micrófono grande? Pues ahí abajo otro pequeñito, otro micrófono que cuando lo pulsemos va a empezar el móvil a escribir lo que nosotros vayamos contando. Esto es especialmente útil eh, para personas que eh, quizá el español no es su lengua nativa, tienen algunas dificultades a la hora de escribir correctamente, pero eh, sí tienen más facilidad para eh, expresarse de manera oral. Por ejemplo, si yo le doy aquí... Juan tiene una casa rosa. Él también tiene un perro blanco, un coche rojo y una bici verde. Asma es la vecina de Juan. Y hemos vuelto a pulsar el micrófono cuando el dictado ha terminado. Habéis, aquí podéis comprobar que me ha escrito el mensaje bastante bien. Aunque es verdad, mucho cuidado con esto, que no ha puesto ni puntos ni comas. Ni tampoco ha colocado correctamente las mayúsculas. Ahora nos tocaría ir nosotros colocando y corrigiendo lo que falta. Punto. Asma es la vecina de... Juan. ¡Ea! ya lo tenemos como antes consejo importante si usas el dictado por voz en lugar de mandar eh, un texto muy largo hacer un dictado muy largo te aconsejo que cada vez que en la frase haya un punto cortes el dictado y envíes el, el texto por ejemplo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 ¿Por qué os recomiendo hacerlo así? Porque si estáis todo el rato hablando, como estoy haciendo yo ahora, si estáis todo el rato hablando y estáis contando vuestra vida y estáis eh, expresando de la misma manera que cuando hacéis una nota de voz, pues al final os va a salir un texto que es un auténtico chorizaco y que como no tiene ni puntos, ni comas, ni mayúsculas, ni a lo mejor los acentos están regulares, como lo mande sin revisar, eso va a ser una cosa terrible que va a hacer que nadie te entienda. Así que mucho cuidado, porque esto del dictado con voz es interesante, pero hay que usarlo con precaución. Aquí lo veis, madre mía. eso no hay quien lo Y estos mismos consejos son también válidos para un correo electrónico o para cualquier aplicación en la que estemos usando el teclado de Gboard, g Gboard. Pulso encima para eh, escribir, a ver si me sale, vamos a ver, redactar, aquí está el teclado y pulso aquí y veis que se activa el micrófono con el dictado por voz. Querida Asma, dos puntos. Me gustaría escribirte este correo electrónico para felicitarte por tu cumpleaños. Y recordad que aquí va en mayúscula por ser inicio de párrafo, de frase y aquí también. Te envío un fuerte abrazo, y espero que nos veamos pronto. Perfecto. ¿Veis? Algo curioso, a veces, depende del tamaño del dedo de cada uno eh, y del grosor, pues nos cuesta un poco eh, colocar exactamente el cursor donde nos hace falta, ¿no? Imagina que eh, aquí he escrito mal felicitarte, he escrito, escrito felicitar. Bueno, y tengo que colocar aquí, pero a veces me cuesta un poco acertar. Es como, es como lanzar un dardo y darle en la diana, ¿no? ¿Qué me puede ayudar a colocar el cursor correctamente? Bueno, pues yo puedo ponerlo, por ejemplo, aquí. Y ahora fijaros en la barra espaciadora, si yo muevo la barra espaciadora así, el dedo lo deslizo sin levantarlo, si lo deslizo suavemente, es como si, en lugar de meter un espacio, lo que hago es ir yendo de carácter en carácter y me es más fácil llegar al lugar donde quiero, eh, donde necesito que esté el cursor. felicitar T. Resuelto.